Me en otro lugar Yo, visto esas prendas de escudo Ahora viejo sí para lo que dura Es que prefiero adentrarme en lo oscuro Si he nacido y era para jugar nah, Te meto fichas para darte por culo Y es que no lo puedo evitar nah, Me deja pasar el muro Cuando mi alma puro Recuerdo sentimientos que ese niño tuvo Haciendo mal al que le quería bien Al que no lo merecía No recuerdo nada bueno de su mira tía que bonita es la vida que bien te queda esa joya te crees la reina mira Saca oro cuando lo tocas tapas mi boca cumplida si no me dejo la vida por una piba con IVA así que dime dónde estás escondida dime dónde está la salida que yo te necesito para cerrar mis heridas y sí. para ganar esta partida así que monta una criba y aprovecha tu día que un día te irás de esta vida escucha que mejor escriba bebe pilar de tequila que fijo que se te olvida fumete un porro de huida hasta que te quedes sin saliva mátame. más bonito pintado, ok, me la chupa si me llaman gay, okay. si ella lo disfruta así que sorry man, por okay. si publico una falacia toda la gente se lo que. moriré con la galaxia y esta puta uh, ley, ya le quitaremos todo lo que no tenés, si no me manda mi mamá porque lo hace el rey, yo prendo todo en llamas porque está todo flame, mi mente está en otro lugar, yo, visto esas penas de escudo, ahora viajo si sí, pa' lo que tengo, Para jugar nah. Te meto fichas para darte por culo Y es que no lo puedo evitar